Bueno, pues nos da mucha alegría saludar a Arturo Fernández. Bueno, don Arturo está aquí también con esta eh, plataforma de y hoy me imagino eh, que vendrá también a disfrutar del concierto. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo está Arturo? Chatina, cuando uno está al lado de una mujer tan bella como tú, eh, uno está magníficamente bien. Sí, Alan, que es Arturo, sigue siendo así, siendo figura, ¿verdad Arturo, siempre? ¿Cómo se encuentra en Marbella? Bueno, eh, estoy unos días porque estoy con mi compañera de teatro, ...que estrené precisamente aquí hace un año... ...que es Los hombres no mienten... ...y entonces eh, estoy de Tourné por el Norte... ...San Sebastián, eh, Santander, La Coruña... Y ...para estrenarla pues el 18 eh, de septiembre en, en Barcelona... ...entonces eh, vengo a pasar unos días y... ...y vengo siempre muy ilusionado de venir a Marbella... ...y cuando me marcho es una pena... ...verdaderamente terrible... ...y pienso por qué habré aceptado... ...una turné en verano pudiendo estar... ...en, en esta... En esta... Eh, ...bella, digamos... ...bella mansión, porque Marbella es, un, es una mansión... ...bella, tiene todo, tiene... ...tiene mar, la gente es hospitalaria... ...la gente es eh, divertida... ...más luego venir, nada menos ...que, que ver personalmente... A, y oír a Tony Bennett es de las cosas que uno no, yo nunca me he podido imaginar eh, posiblemente y lo puedo decir, sea uno de los admiradores eh, eh, eh, más, eh, más viejos de, de Tony Bennett porque Tony Bennett tiene 86 y, y me lleva tres nada más y esta generación nuestra, somos los mejores somos todos guapísimos, no sé por qué y, ...y yo ya en los años cincuenta y tantos... ...ya era un gran admirador de Tony Bennett... ...es más, yo tengo una anécdota... ...que en la... En radio, ...en radio Gijón... ...en Radio Gijón... ...yo di un disco de Tony Bennett... ...en los años 56. ...no lo conocían... ...y gracias a mí... Eh, se empezó a conocer en, en mi tierra natal, en, en Gijón, a Tony Bennett. Por lo tanto. ¿Cuál es su canción preferida de Tony Bennett, la de New York, por ejemplo, cantó con Sinatra? O... Eh, bueno, eh, tiene tantas, sobre todo Tony Bennett eh, es un es un cantante que lo mismo te canta jazz, que te canta melodía, es, es una voz eh, privilegiada, ¿no? Todas sus canciones eh, de, las convierten, eh, digamos, en. ...en esa musicalidad tan envolvente... ...yo he enamorado a muchísimas mujeres... ...bailando con las canciones de Tony Bennett... <ríe> ...de verdad ha sido un placer saludarle, poderlo entrevistar... ...y esperemos que próximamente, que pronto lo volvamos otra vez... En el, ...en el Teatro Ciudad de Marbella... Sí. ...pues con alguna de sus obras que son fantásticas... No, ...no hay duda que la próxima comedia que estrene vendré a Marbella... ...porque para mí Marbella es un talismán... Me ha dado siempre mucha suerte y casi eh, desde hace muchísimos años mis comedias siempre eh, las estreno en, en Marbella por esto, porque, porque me daba muchísima suerte. Estuvimos en esa, que ¿eh? estuvo también Conchita y estuvimos ahí en ella. Muchas gracias, felicidades por su trabajo, enhorabuena. Chatina, muchísimas gracias a ti.